Tú sabes, era muy furioso, Oigan, la verdad es que la tienda está bastante poco surtida, o sea, no hay muchas cosas así que nosotros vinieramos a comprar algo de eso, miren el chuchito ay Dios mío, qué cariñito más rico Ay Dios mío, pero bueno o sea, ubícate, en el Bimbón no había en qué servirte el helado y afuera había una señora vendiéndote vasos y cuchara para que tú se lo compres a ella y adentro te echen el helado. Maravillas que te encuentras en la calle. <risa> Ay, Dios mío. Esto ha sido lo más surrealista que he visto yo por ahora en Cabo Wey. Miren qué ambiente más bonito, gente. Fíjense ustedes. Este es en el segundo piso. Al parecer es algo nuevo que están haciendo. La parte de abajo está llena y por eso nos subieron para aquí. Y lo agradezco, la verdad. Pues que yo creo que esta zona aquí arriba es nueva y nunca había subido para acá. Ese tipo por poco choca Claudia y todavía Claudia es la culpable. No, candela. Gente, estamos nuevamente en Camagüey, específicamente transitando por la carretera central que atraviesa prácticamente la ciudad de Camagüey. Nos vamos a dirigir hasta el centro de la propia ciudad. Queremos hacer algunos mandados, algunas cositas. Digamos resolver cosas para la casa. Saben que la cosa es la cosa y sin cosa no hay cosa. La cosa es comida, básicamente. Que es lo que el cubano prácticamente se pasa el día resolviendo de un lado para otro Adelante de mí tengo por supuesto a la bici mami que siempre nos está acompañando en cada uno de los videos. y trajimos la bicicleta para acá por eso es que nos ven así en movimiento la verdad tenía muchísimas ganas de montar bicicleta aquí en Camagüey porque o sea, acá los tramos son más cortos y digamos que puedes ir al centro de la ciudad, recorrer todo el Camagüey, o sea, todo el centro de Camagüey, todo el municipio de Camagüey. La zona urbanizada, vamos a decirlo de esa manera, en un día prácticamente, en bicicleta, porque viene siendo como un alamar, algo así. Y o sea, no es como ir de alamar a, otra, a otro municipio en La Habana, que es más largo y o sea, no es que sea imposible, pero sí es bien, bien extenso el trayecto entonces estamos por acá esto es carretera central y el video de hoy va a estar bastante interesante así que desde ya te voy a pedir que te quedes hasta el final me vayas regalando un like que eso me ayuda muchísimo y que te suscribas en el botón que dice suscribirse algo bien sencillo, gratis y que me ayuda muchísimo esta es la zona aquí de la piquera de los coches Por eso es que hay tantos coches por acá reunidos. Aquí hay una parada de ómnibus. Y aunque aquí el tráfico no sea tan fuerte, tan... tan concurrido hay que tener bastante cuidado porque aunque la mayoría de las cosas sea bicicleta, estos carritos eléctricos y motos o sea, no, no se puede estar por ahí en la bobería como decimos acá <ríe> siempre hay que estar atendiendo al tráfico que lo que viene que no viene pues como quiera que sea es esta la carretera central esta es la que atraviesa todo el país y a esta hora del día que son las o sea, las 10 en punto hay bastante movimiento de vehículos, medios de transporte por aquí y es una de las características que tiene la provincia ese ruido por, fa, por Dios, es hey, yo quiero que ustedes me digan ahora mismo se los voy a pedir encarecidamente que me comenten si en la ciudad donde usted vive no solo el país dígame ahora mismo yo vivo en tal ciudad y dime si ese ruido que hacen esas motos? O sea, primero si las motos hacen ruido y si ese ruido está permitido, porque la verdad que no. llega el momento que te tocan 3-4 motos a la vez y no hay quien escuche nada en ese momento. Lo único bueno que le veo a este tipo de, de medios de transporte es que las colas en las gasolineras son bastante extensas. Incluso las personas que tienen plantas eléctricas para buscar el combustible para su planta eléctrica tienen que ir a hacer la cola con planta eléctrica incluido para que o sea le dejen entender que de verdad tú vas a comprar el combustible para la planta eléctrica sí, aquí en Cuba hay que hacer eso. Bueno, si no hay combustible tú andas en tu bicicleta y ya. O sea, no es que todo el mundo pueda tener una porque no todo el mundo le alcanza el dinero, ¿no? Pero bastante gente tiene. Digamos que de una forma u otra, el camagüeano ha hecho de una bicicleta. Esta es la estación de Ornio. Esta de aquí. Le pintaron y le pusieron dos carteles nuevos. Creo que más nada. Ya Claudia va a adelantar al cochero hecho. Este. Vamos a parar. ¡Yupi, qué rico! Oigan, yo tenía unas ganas de poder moverme por acá en Camagüey con la bicicleta, poder grabarles estas imágenes, que están súper espectaculares. La verdad, estaba muy emocionado de salir. Y bueno, habíamos tomado el primer fin de semana acá, digamos que para descansar. Todavía también andaba con un poco de coriza, catarro y eso, y yo con un poco de alergia. Pero bueno, ya hoy es lunes. Y hoy sí tocaba salir y dije, mira... Cámara en mano y a grabar. Eh, bici mami, un saludito ahí. Buenas. Después que me dijeron que iba más lento que el hombre de las croquetas. Oye, va más lento que el que vende pizza en caja. Como Francia, puso protector cholaca, oye. Eh. Oye, mi Claudio era. un caracol en bicicleta para allá. Esto aquí es una discoteca, se llama Copacabana, el Copa, como también le conocen. Esta es una de las arterias principales, no te creas que no, aunque tú a veces veas estos tramos así sin, sin vehículos, es que bueno, por lo general aquí no hay muchos carros ni nada de eso, ¿no? y al igual que aquí en todas las provincias. Esta aquí es la zona de las casas Villas a un candado, esas es casas que las... Gente se ganaba cuando compraba un jabón un candado y dentro venía una llave. Increíblemente, era un sorteo que se hacía y regalaban casas, como estas hay en muchas ciudades de Cuba, sobre todo en las cabeceras. Pero he visto una que otra en, en algún otro pueblo de un municipio de las provincias. Así que eran bastante populares esos jabones. Yo tuve el privilegio de poder entrar a la fábrica original de jabón candado. Hoy en día no se hacen jabones, mucho menos candados. <risa> el chiste, el chiste malo del día. Y da, hoy en la actualidad está en La Habana, obviamente, y lo que se fabrica es detergente. Escaso, no mucho, pero se fabrica desde gente. Yo, yo, durante la universidad, me llevaron ahí a hacer las prácticas laborales y vi cómo era que se hacía detergente. Muy buena gente trabaja ahí, la verdad, nos atendieron muy bien. Los dos técnicos de laboratorio que trabajan ahí. Vamos a ver, por acá. Sí. Y acá sí que estamos viendo el casino. El casino campestre aquí de Camagüey. Es la zona, el parque urbano. Yo creo que más grande que tiene Cuba. Tiene muchos símbolos de fraternidad, de paz de la república Es lugar bien interesante bien acogedor ya de noche es otra historia pero de día es bastante interesante o aquí sea, hay una cebra pero no viene nadie ¿A dónde, man? ¿Sigo la rotonda para allá? ¿A ver aquí para allá? Ah, ya. Ciudad Patrimonio. Vamos para allá. Esta zona aquí, ¿A dónde? Es? Izquierda. Ay, ay, ay I'm going be furious. no me avisa por dónde hay que coger. Ay, Ya ay, ay. esta parte aquí son adoquines, entonces. Está buena la calle, ¿ves? no tiene ni un bache. Pero es como si tuviésemos frente a un ventilador que lo haces así mismo. Esto ya es el centro de la ciudad como tal, la parte, o sea, la parte antigua el patrimonio y muchas calles son así de adoquines, duran más que el, que el pavimento, por lo menos aquí en Cuba duran más Yo pensé que decir, ¿duran más que el país Bueno, hay calles de adoquines en La Habana que son tan antiguas que para qué explicarte Mira esto, ¿eh? no sé, le está que En vez de poner los adoquines Ya nos bajamos las bicicletas, es hora de empezar nuestro camino bien <ríe> Creo que vamos a ir a unas tiendas ahí a ver qué se puede encontrar de comida por acá en Camagüey. Las famosas MLC. Las famosas MLC, tristemente célebres. <risa> Del tema de los apagones hay que decir que bien. La última vez que estuvimos acá en Camagüey, los apagones eran de hasta 6, 7, 8 horas seguidos y dos veces al día. Digamos que te quitaban la corriente 6 horas, te la ponían 2 o 3, te la ven a quitar 6 horas. Te la voy a poner dos o tres. Hoy, en la actualidad, digamos, hace no sé, 15, 20 días atrás, te la están quitando 3 4 horitas. Te la ponen, no sé, como 5 o 6 horas. Te la voy a quitar 3 o 4 y ya no te la quitan más hasta el otro día. Digamos que por la noche no se está yendo la corriente. O sea, viene a eso a 7, más tardar 8 de la noche y ya no te la quitan más en lo que queda de noche ni de madrugada por lo general ¿sabes? digamos que vuelves con corriente y te vuelven a quitar a eso de las eh, no sé 8 o 9 de la mañana algo así entonces a las 9 de la mañana se vuelve a la corriente te llega eso a las 12 días se vuelve a ir a las 5 de la tarde y regresa 7 8 depende no me gustaría decir que es una mejoría porque mejoría es que no se vaya la corriente pero eh, con respecto a como estaba la última vez que nosotros estábamos aquí en Camagüey, la verdad que es mejor así que apagones ese hora. Por ¿no? ya les repito, no es que sea una uy que mejoró. O sea, mejorar es que no es apagón. Vamos a partir de ahí. Vamos para una tienda que se llama El Encanto. Al parecer los dueños del Encanto abrieron varias sucursales en diferentes ciudades de Cuba. Y bueno, todavía el nombre per permanece. No es el encanto de aquella época, pero el nombre todavía permanece. A mí me encanta caminar por aquí. <ríe> pues Son calles estrechas y eso. Y no tiene mucho tráfico. Aparte, es la ciudad de la bicimami. ¿Quieres que te la calle más estrecha? Bueno, sí, pero en bicicleta, para no tener que caminar tanto. porque, ¿Por qué no puedo? ¿No cabe la bicicleta. Así que no. ¡Ay, Dios! Ah, bueno, sí, sí. llévame para hacer un reel, un reel para Instagram. Que ahora mismo te voy a estar sugiriendo, por favor, que me sigas en esa red social. Este es mi nombre de perfil. El enlace va a estar en la descripción. Bueno, creo que el enlace no funciona. Tú entra a Instagram y pon este, arroba, a Y sígueme, por favor, que ahí estamos subiendo contenido todos los días. no tiene nada que ver cuando yo vine por primera vez Ay, vamos a entrar a la tienda La verdad es que la tienda está Bastante poco surtida, o sea, no hay muchas cosas así que nosotros Viniéramos a comprar algo de eso Bueno, en la tienda eh, Es un poco complicado grabar los, los pocos videos que hemos hecho dentro de una tienda de MLC Por lo menos Claudio y yo ya Ustedes saben cómo han sido La verdad a mí, ese tipo de esconder y cosas para grabar Como que no me gusta, pero bueno en resumen, no había prácticamente nada de lo que vinimos a buscar, excepto una lata de maíz y más nada. O sea, estábamos buscando algo así como de cárnico para la casa, pero no hay. Y esta es una de las tiendas más grandes que tiene aquí Gamaway, de Merece, obviamente, porque en pesos cubanos no queda casi ya ninguna, para no ser eh, absoluto. Pero la mayoría son Merece, vamos a decir, el 99%. Entonces bueno nada, estamos aquí ya, vamos a seguir a ver qué más puede aparecer. Esta es la calle República y bueno estamos caminando ahora por acá. El tema es que estamos buscando unas gafas para mí, las que yo tenía no sé por qué de la nada solitas se rompieron. A lo mejor se, no que el agua del me... no sé. mar. Bueno únicamente la vez que estuvimos en la playa, en las vacaciones. Eh, o sea, las vacaciones de julio a agosto, nosotros no tenemos vacaciones. <ríe> puede ser el día que fuimos a la playa, que el video se lo voy a estar dejando en la descripción, puede ser. Bueno, el tema es que se rompieron las gafas y claro, no podemos andar sin gafas aquí en este país con mucho sol y eh, mucho calor y mucho todo. Ya hoy le puse protector pero el mismo fue que se le es una parte blanca. Porque... <ríe> Estoy en protectorado <ríe> con el con el protector solar. Y bueno, estamos aquí caminando por la calle República. Les sugiero de corazón, fíjense, lo voy a repetir, que me sigan en Instagram, estoy grabando algunos reels y buenos shorts que también van a poder ver por acá por YouTube. Así que si eres más amante de YouTube, bueno, te puedes quedar por acá también los vas a ver, ¿ok? Sobre el boulevard de Camagüey en específico y hablándole un poco más acerca de la calle República en específico. Los shorts es como los reels, son videos corticos de un minuto en formato vertical, no horizontal como me están viendo ahora. Yo he viajado acá a la ciudad de Camagüey yo creo que más de 10 veces. Fíjate tú, más de 10 veces que estoy con Claudia. Eso es muchísimo tiempo. En 5 años. En 5 años, sí. Creo que más de 10 veces. Y nunca había tenido la posibilidad de entrar al Museo Ferroviario. Es este que ustedes están viendo acá, esta cosita azul. Ahora vamos a entrar porque una señora me dijo que estaba abierto. Miren yes. el chuchito. Ay, Dios mío, qué cariñito más rico. Ay, Dios mío, pero bueno ay dios mío bueno vamos a, a ver qué tal nos puede mostrar el museo ahora nos lavamos las manos para los amigos que nos los van a recordar porque sé que hay muchos amigos que se preocupan por nosotros y me dicen Frank, pero bueno, luego tocar los perritos la, las manos, ahora nos los lavamos ustedes tranquilos bueno familia, no sé, no está abierto el museo hoy, eh, la verdad desconozco el motivo, pero bueno, he caminado otras veces por aquí ha estado abierto y plan, no me ha dado para entrar, la verdad Hoy es, es lunes también. ¿Tú sabes no, pues, ¿Qué pasa? ¿O es lunes? Sí, los lunes no abren, yo creo. O sea, Hay muchas cosas acá en Cuba que los lunes no abren porque trabajan incluso los domingos. Los domingos trabajan, entonces, domingo trabaja, entonces descansan los lunes. Ya, puede ser por eso. Entonces, mala suerte familia, pero si estamos por acá y grabando Vamos a a video. A no, lo que le quería decir ah. era que si estamos ah. por acá en otra oportunidad, voy a entrar al museo sí. para que lo vean. Ay, se me cae la cámara para que no se queden con las ganas de conocer el Museo Ferroviario porque sé que va a ser una experiencia bastante enriquecedora porque Camagüey tiene una larga y vasta historia con el tema de los trenes y eso y particularmente me apasiona el tema de los trenes y el mundo ferroviario así que eh, bueno, se los debo pero eh, voy a cumplir la promesa antes de irnos esta oportunidad de Camagüey vamos aquí a Bimbón a ver si nos tomamos un helado primero a ver si hay helado, eso es lo primero <risa> Había helado, no sé qué sabor, no sé qué formato, pero no había. En qué momento Claudia vio eso? Bueno, en es fin. El, <ríe> el bueno es chismoso, la cantidad que mira trae el cristal para ir caer dentro. No, no, no, esto es lo más grande del mundo. Hay que sacarlo. Bueno, miren, el tema es que nada más el helado te lo están vendiendo para llevar. No sé dónde se metieron las vacías de ping-pong, no me pregunten. Ok, pero fuera había una señora vendiendo vasos y cucharas.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 Business is business. Radio va a entrar a preguntar un lugar, a ver si está abierto. Vamos a ver. ¿Sí? ¿Sabes sí, por no. dónde va? Bueno, es un lugar aquí que se llama Elisabela, pero dice que se iba a demorar media hora las cosas. Sí, porque estaban, estaban haciendo la masa. A ver, ¿tú ¿Sabes por qué te dije que no voy a esperar? No es porque yo estoy apurado ni nada de eso. El tema es que según el parte del tiempo, dijeron que podía llover por la tarde. Se puede complicar un poco el clima, así que... como que no, no quiero tampoco mojarme, ¿me entiendes? Porque el catajo está a la luz del día. Te está picando cerca. No, tú, me está picando a mí ya tú lo tienes ya. Yo la verdad no quiero volver a tener que coger catajo. Lo detesto. Esta es otra de las partes de atrás de aquí el, del Copelia de Gamagüey, antiguo Tenzen. Y este es el edificio del lugareño. Tenzen es 10 centavos. Sí, sí, sí. Era, o sea, era como una especie de complejo astronómico y comercial que tenía muchísimas cosas. Y era de las cadenas así de ese tipo que tenían las cosas muy baratas y que era el seguirle prácticamente a casi toda la población del país. Tenías que ser tú una persona muy pobre para no tener acceso a 10 centavos y poder comerte aunque sea una frita, un pan con timba, un agua allá adentro y poder llenarte el estómago. La verdad, tenías que ser tú ya... O sea, que no, no tuvieras nada de dinero y e incluso así podías pedir limosna y con una limosna podías almorzar ahí. Hoy en día es el Coppelia y... <ríe> creo, creo que hasta Cardoza vendieron el copelia que más huele bueno una Así que no, no se sé si se sienta que he estado ahí, pero bueno, ha tenido tiempos mejores, como todo en Cuba. Miren, aquí hay una... Cafetería, complejo, algo de eso sí que se llama Blue Blue. <ríe> la idea era tener como que una cafetería dentro de un mini acuario aquí dentro de la ciudad. Está abierta y tiene ofertas, así que <ríe> es lo que hay. Epa, tienen ahí Qué bien. Entramos aquí otra tienda de MLC o sea, que aquí, pero o sea, por el mismo estilo. Dime tú, empezó a llover ahora aquí con el cielo así, ¿ven? Yo sabía que iba a llover, ¿vieron lo que le estaba diciendo? Ahora es cuando tú dices, yo lo sabía. Dios yo lo sabía. <ríe> es que a mí me gusta antes de salir ver el parte del tiempo, por si iba a llover no, o sea, no mojarme o andar con sombrillas y todo eso. ¿Dónde ¿No tiene la ahí capa hay? ahí? ahí Creo que la capa ahí. está ahí. No sé si la sombrilla, pero la capa debería no, estar no, ahí. la sombrilla, la capa. Pero la capa va a tapar a una sola persona. Ay, también tenemos ahí la capa para la mochila. También tenemos la capa de la mochila. El caperuzo azul. <risa> y yo soy la Mira, caperucita roja. Claro, porque tiene la mochila puesta. No, no, no. A ver, yo no me quiero... Yo lo que no quiero es mojarme lo... la cabeza. Mira esto, porque al final yo sé que no voy a ver mucho. Si Raúl me ve, me va a decir, te estás poniendo esto mal, no sé qué. <risa> <risa> Raúl fue el colega que nos regaló esto. Vale, Pero en realidad lo que quiero es no mojarme la cabeza. Más nada que eso, porque tú sabes que es la parte que se refría. Mira esto. Ah, está todo eh. arréglame eso ahí aunque sea. Es el lado Ay, Dios mío. <risa> Ay no, Claudia, yo no me voy a poner esto, ¿qué va. A ver, mi amor, ¿qué te Ya no sabemos dónde vamos a almorzar, hay varios lugares para diferentes presupuestos. Lo mismo te puedes encontrar una pizza en la calle que... O sea, no tiras en la calle, no. <risa> Lo mismo te puedes encontrar una pizzería, que es una dulcería, que es un restaurante, una cafetería. Obviamente. Entra a cada uno de los lugares, el que puede, el que no. Tienes que resolver con algo menor, un pancito. Ustedes saben que la cosa no está nada fácil Llegamos hasta una cafetería que se llama Mall Muy conocida por ustedes acá Hemos llegado hasta este sitio en varias ocasiones aquí en el canal Tanto el de Claudia, el mío, como el de los dos Y bueno, había hambre el de los dos no? El de los dos no? No Y bueno, toca pestiferías por acá Estambuchar <ríe> <ríe> En esta cafetería, la verdad, está muy buena Miren qué ambiente más bonito, gente Fíjense ustedes Este es en el segundo piso al parecer es algo nuevo que están haciendo. La parte de abajo está llena y por eso nos subieron para aquí. Y lo agradezco, la verdad. Pues que o sea, yo creo que esta zona aquí arriba es nueva y nunca había subido para acá. O sea, el ambiente está más tranquilo, estamos nosotros solos. Por aquí abajo está con música, no hubiese podido grabar. Y ya nos hay gente. Trajeron las croquetas ya, por poco ni grabo, de lo buenas que están. ¿Mm? Yo creo que eran como... Yo me comí dos ya. Ahí quedan ocho. Ocho. Más dos, diez. Doce croquetas. Trasera. Primer... Yo creo que este es el lugar donde más croquetas te ponen, No dos, croquetas. Por lo general son cinco, seis, doce croquetas. <risa> Espectacular. Miren otra cosa que pidió Claudia, porque es la, es la que... Es otra la comelona. Que Tostones reno. Mmm... Muy bueno este, queso eso qué cosa más por Dios. Mm. Mm. Es espectacular. Con una carita feliz. Vean las buquesotas de esta gente. Ya <ríe> lo había dado par de mordiga. Para catarla, ven, ¿Eso? ¿Mira en este trozo de queso. Ay, Dios mío, cosa más rica, por favor. Ya salimos, ¿cómo estaba la, la papa? ¿Cómo estaba? ¡Divino! ¡Ay, qué rico! Ay, Divino, eh. me gustan la hamburguesas. Yo que no soy muy fan de eso y me la comí con unas ganas. Ahí. Ah, bueno. Lo mejor te tengo con las croquetas. Oh, okay. Este lugar de ahí siempre está caracterizado por tener buenas croquetas. Muy, muy, muy buenas croquetas, la verdad. Ahora vamos a buscar nuestras bicicletas y rumbo a Jayamá nuevamente. A ser bici mami de nuevo. ¡Ay, Dios! Sí, sí, sí, sí. que ya hemos caminado. Basta ya de caminar tanto. <risa> Lo bueno que tiene esta zona aquí, el centro, es que, por ejemplo, si tú vienes en bicicleta o en moto hay diferentes parqueos que las dejas ahí y te puedes poner a caminar por todo esto, que ya les estuve explicando que no es muy grande, por lo que puedes caminarlo fácilmente en un corto periodo de tiempo, no sé, 3 o 4 horas caminaste todo, coges tu bicicleta, tu moto y regresas a tu lugar. Le digo moto porque la verdad aquí la... o sea, el tema de las motorinas, muchas personas tienen motorinas, ya le digo, no todo el mundo no, pero... Sí, muchas personas son las que se han hecho una forma u otra, de su motorina. Eso es. Eso. Es una motorina. <risa> una moto eléctrica. Y el que no, bicicleta. Y bueno, el que no, a pie. Bueno, no, bicicleta, eléctrica, ¿no? bicicleta eléctrica también. Hay que para... Ustedes saben, aquí hay que inventar de todo. Y bueno, es algo que por lo general la gente usa bastante. Esto es lo mejor de todo. ¿eh? Te quitaste el transporte de arriba, que a esta hora... Y en Camagüey eso es malísimo. Porque aquí hay pocas guagua y entonces tienes que terminar con los coches y caerle de los coches. O los famosos carritos amarillos. Esos. Pero me imagínate tú. Madre mía. Arriba. No, y cuidado que eres tú la mala la culpable ¿Oíste? Ese tipo Por poco choca a Claudia ahí, todavía Claudia es la culpable No, candela ¿Va por aquí por allá. Espérate Espérate. Una locura aquí esto. Vamos. Avenida Caridad. No, ¿ves? Estos carritos, aparte que ya te ahorras un dinero, ¿me entiendes? En transporte. Yo personalmente voy súper cómodo aquí, la verdad. Y sin preocupación de que si me puede cuartar, de que si no se sé quema. Buenos tomates, bien ahí. Muy buenos tomates, bien ahí. <risa> fácil, fácil, te estás ahorrando unos 300, 400 pesos en transporte. Eso es hasta ahora para viral, Porque si cuentas el transporte y vuelta, te puedes gastar unos. 600 pesos facilito en e eso es con transporte alquilado si tú vas a esperar la guagua bueno te, te cuesta un peso para allá, un peso para acá pero a la hora que pase la guagua te puedes imaginar esperar una hora y media y una hora ustedes saben que a veces me gusta dejarles los tramos estos así de video para que disfruten del panorama por eso es que a veces les digo que son imágenes reales, sin edición, sin nada. No es porque yo sea un vago y no quiera editar, al contrario, me gusta mucho editar. El tema es que, no sé, a veces esos videos que yo me encuentro por YouTube, de las personas caminando por acá y así, y la tal cual, los disfruto yo tanto. Que yo digo, a veces quiero compartírselos a ustedes. Y por eso es que, bueno, les muestro así imágenes como estas de ahora. Para que ya, sientan el ruido ambiente y cuando estén viendo el video digan, wow, parece que estoy ahí por Camagüey en este caso, ¿no? Y a mí me gusta mucho la verdad y por eso se los comparto así tal cual usted. Ya esto es nuevamente la carretera central. Vamos rumbo acá a Casa de Claudia. Hayamá. Y esta es la vía del seso más rápida. Fíjense que no somos, no somos los únicos en bicicleta ni nada de eso. Bueno, gente, tuvimos que parar acá. Se le zafó algo ahí al, al pedal de Claudia, no sé, la verdad. Yo creo que apretando eso un poco como que se puede solucionar. Yo voy a aprovechar y voy a despedir el video aquí. La verdad ya ha sido bien grata la, la experiencia del día de hoy. Recuerda que si el video te gustó, por favor, a un like que eso me ayuda muchísimo. Si es primera vez que me estás viendo y no estás suscrito al canal, por favor, suscríbete ahora mismo que eso me ayuda un montón. Y nos vemos en una siguiente aventura.